en este video tutorial vamos a ver el funcionamiento de los formularios de google no vamos a entrar en todos los detalles pero sí saber cómo crear uno de estos documentos para ello en nuestro google drive vamos a nuevo más formulario la interfaz que nos vamos a encontrar pues veremos en la parte central la parte en la que diseñamos el documento en sí donde vamos confeccionando las preguntas y demás en la parte superior tenemos una opción para ajustar temas de diseño. Con este icono del ojo podemos ver una vista previa de cómo verían los usuarios nuestro formulario a medida que lo vamos confeccionando. Opciones de configuración. Es interesante echar un vistazo a estas opciones porque puede haber cosas que nos interesen. Por ejemplo, que el usuario después de mandar su, su encuesta o su formulario pueda editar los datos que ha mandado. También en la opciones de presentación, a lo mejor puede ser interesante si es una encuesta muy amplia con distintas secciones, mostrar una barra de progreso y también tenemos una opción para configurar los formularios eh, con un enfoque de cuestionarios con una calificación el botón de enviar es muy importante porque es la forma en la que vamos a facilitar el acceso a nuestro formulario por parte de los usuarios, lo veremos después y este icono de más opciones de los tres puntitos pues tenemos las opciones clásicas de deshacer, hacer un duplicado de este documento, eliminarlo, obtener el, un enlace que ya hemos creado desde enviar, imprimir, importante añadir colaboradores si queremos que las personas nos ayuden a confeccionar el formulario o que puedan ir viendo los resultados que se van obteniendo y otra serie de opciones avanzadas. En la parte central también debemos fijarnos que tenemos aquí un menú que pone preguntas y otro que pone respuestas. En el caso de respuestas es donde vamos a ir recogiendo, donde se van a ir mostrando ya los resultados que vamos recibiendo. Los veremos después. Volviendo a preguntas, pues vamos a indicar un, un título y vamos a hacer un ejemplo como si estuviésemos organizando nuestro, nuestro acto de grabación. Por favor participa si vas a asistir. Bien, en la parte derecha este panel nos ha permitido por un lado añadir preguntas, tenemos distintos tipos de preguntas que veremos a continuación Importar preguntas de otro formulario ya creado, incorporar un apartado de título y descripción similar al que nos aparece ahí aquí La posibilidad de incorporar una imagen entre, entre dos preguntas la posibilidad de incorporar un vídeo entre varias preguntas y sección las opciones de sección que no vamos a entrar en ellas pero nos permite si tenemos un formulario con muchas preguntas muy amplio dividirlo en varias páginas para que no sea un formulario muy vertical con muchas preguntas además usando esta opción de dividirlo en varias páginas también se puede jugar a eh, configurar algunas de los tipos de preguntas de tal forma que dependiendo de lo que se conteste se salta una página u otra en este ejemplo pues, si va a asistir a la graduación, salto a una serie de preguntas. Sin embargo, si marca que no va a asistir a la graduación, entonces ya le mando a la última pantalla de gracias, ha finalizado el formulario. Bien, tenemos ya una pregunta creada y vemos que eh, tiene, si pulsamos en ella, el enunciado. Vamos a hacer, por ejemplo, asistirás, a ¿vale? En este caso, por defecto, viene creada una de selección múltiple. Eh, y aquí vamos a tener las posibles opciones: sí o no. Bien. Una vez tenemos hemos creado esta primera pregunta, vamos a añadir otra con este iconito. ¿Vale? Y ahora vamos a fijarnos en que cada pregunta tiene estos puntitos, este icono de puntitos en la parte superior. Esto nos permite cambiar el orden de las preguntas. Vale. Eh, y eh, en este desplegable es donde vamos a seleccionar el tipo de pregunta ya hemos creado una de selección múltiple pero vamos a repasar las demás respuesta corta nos permite recoger un texto eh, pequeño por ejemplo un nombre, un apellido, una pequeña descripción en una sola línea, debería ser una pregunta que no se espere una respuesta muy larga en el caso de párrafo ya nos aparecería un campo de texto mayor de tal forma que el usuario podría escribir más, más contenido Selección múltiple es la que acabamos de ver, donde solamente el usuario puede marcar una de más opciones, el sistema no le permite marcar las dos. Podemos tener más, más respuestas. Hemos puesto en este ejemplo dos, pero podrían haber eh, más. Casilla de verificación es eh, equivalente, solo que el sistema permite que marquemos varias opciones. Desplegable, pues aparecerá un desplegable donde solamente podemos escoger una opción. Subir documentos, una escala lineal, donde queremos valorar una escala, por ejemplo, de 0 a 10, lo que nos ha parecido la organización del evento, por ejemplo, y solamente podemos marcar una opción. En el, en el caso de poder regular varias opciones sería similar, solo que tenemos varias filas, ¿vale? De tal forma que con una misma pregunta podemos valorar distintos aspectos del evento. ¿Qué te ha parecido la organización? Eh, ¿La comida? Eh, ¿La hora elegida? ¿Las fotos? Etcétera nos saldrían eh, horizontalmente cada uno de esos conceptos y verticalmente la opción de escala, pues podemos valorarlo de 0 a 5, de 0 a 10, lo que queramos. Y cuadrícula de casilla de verificación es exactamente lo mismo, solo que en vez de poder elegir solamente una opción de la fila, por ejemplo de 0 a 10, pues marco, esto me ha parecido excelente, pues de 0 a 10 pongo un 10, esto me ha parecido que estaba bastante bien, marco un 8, solamente puedo marcar un valor para cada concepto. En el caso de cuadrícula podemos marcar varios Varios de esos, de esos valores, un ejemplo, pues a lo mejor eh, eh, lo que hago es que pongo varias opciones de fechas y de, y de lugares donde se puede celebrar el acto de grabación. Y no solamente voy a marcar eh, cada fecha, sería un valor vertical ¿vale? de la escala vertical. No solamente voy a marcar una, voy a marcar todas aquellas en los que me venga bien. ¿vale? Entonces, Cine Víctor habla eh, Magna. Auditorio serían los valores horizontales y en vertical, pues las posibles fechas tentativas que tenemos. Pues podré marcar para el cine Víctor todas aquellas fechas que, que me van a bien. Que no me gusta el Cine Víctor, no marco ninguna fecha. Vale, sería un ejemplo siendo con el tema de la, de la graduación. Fecha. Me va a salir un, desplega, un desplegable para seleccionar un día, mes y año. Por ejemplo, para la fecha de nacimiento, si nos interesase. Hora, pues un desplegable donde podemos seleccionar una hora que nos interese pues con todas estas preguntas, tipos de preguntas es con las que jugar, jugaremos para confeccionar el cuestionario en este caso voy a seleccionar casilla de verificación para tener otro tipo de pregunta y aquí voy a poner indica todos los lugares que te gustan y vamos a poner Cine Víctor, vamos a poner magna vamos a poner Auditorio, hay varias opciones y con este tipo de preguntas de verificación que visualmente es un cuadradito el sistema permite que marquemos ninguna, una, dos o todas, ¿vale? las que queramos como vemos al ir confeccionando las preguntas nos sale este icono de añadir imagen con la que podemos incorporar una imagen a esta pregunta si nos hemos equivocado simplemente pulsamos si queremos cambiar el orden simplemente desplazamos si queremos eliminar una opción simplemente le damos a la X ¿vale? y bueno tenemos dos preguntas eh, cada pregunta tiene una serie de iconos asociados, como podemos ver aquí debajo, algunos de los cuales son funcionalidades comunes, y después tenemos las funcionalidades específicas de cada pregunta. El icono del doble folio permite duplicar eh, una pregunta rápidamente, Papelera la eliminamos, obligatoria, convertimos una pregunta que tiene que ser respondida obligatoriamente por el usuario para poder avanzar, podemos dejar algunas obligatorias y otras opcionales, y el icono de los puntitos de más opciones nos ofrece eh, algunas opciones genéricas pero otras que van asociadas al tipo de preguntas. ¿vale? Podemos incorporar una descripción, una validación de las respuestas o marcar por ejemplo la opción de que la, las respuestas se ordenen aleatoriamente a cada, a cada usuario, que no sea siempre en este orden. En el de eh, multi respuesta tenemos también la opción de descripción. La opción de validación no la tenemos, también tenemos la opción de ordenar las opciones aleatorias y tenemos la opción de ir a la sección según la respuesta, que sería la posibilidad que les comenté de, con opciones de secciones, indicar, oye, si el usuario marca sí, me voy a la página siguiente y si el, el usuario marca no, me iría a la última sección en la que se finaliza el cuestionario. Pues eso sería eh, usando estas opciones de eh, avanzada. Vamos a crear otra pregunta más, le damos al más y vamos a usar una respuesta corta y vamos a poner por ejemplo indica tu ALU que me interese que indiquen su ALU para tener el correo electrónico y después contactar con los compañeros respuesta corta podemos lo mismo duplicar, compartir la obligatoria, papelera y en este caso también tenemos descripción y validación eh, vamos a ver qué es la opción de validación que lo vean y lo que nos permite es usar una serie de reglas para minimizar el margen de que se responda con un formato que no nos interesa en, la, en esta pregunta vale en indica tu alu pues tenemos varias opciones podemos indicar que obligatoriamente sea un número que sea un texto que sea una longitud que sea una expresión regular ¿vale? si en vez de indica tu alu pues, hubiésemos puesto eh, indica tu teléfono móvil porque vamos a crear un grupo de whatsapp para organizar esto, pues en este caso puedo poner que sea obligatoriamente un número, en mayor que no pongo nada, y estoy restringiendo que nadie pueda poner algo, un formato texto. ¿Vale? Si quisiese indicar, indica tu edad, en otro ejemplo, ¿vale? Sería otro ejemplo totalmente distinto, donde tienen que ser los participantes obligatoriamente mayor de edad. Igualmente usaría la opción de número, y aquí en mayor que, que tenemos más opciones, pero Mayor que podría poner mayor o igual que en este caso 18. Y si alguien pone un número inferior o pone una letra, podemos poner este mensaje de texto de error personalizado donde le aclaramos dónde está el fallo. Debes ser mayor de edad para venir a la fiesta posterior de la por ejemplo suponiendo que aquí estemos poniendo los datos de los acompañantes que van a venir a la fiesta. Eh, bien, pues estos son los tipos de preguntas y aquí vamos confeccionando pues, ese, ese formulario que puede ser para organizar un acto de graduación como este ejemplo o no estemos a lo mejor haciendo el trabajo fin de grado, la parte de investigación y queremos coger una muestra entonces es muy sencillo y es bastante potente, bien una vez hemos finalizado vamos a la opción de respuesta y una opción interesante eh, es este icono de aquí, crear hoja de cálculo Aquí iremos viendo los resultados y podemos ir viendo la, las respuestas que se envían una a una, incluso resultados consolidados con gráficas. Pero normalmente siempre nos va, nos va a ser interesante poder descargar esta información a un Excel o tenerlos en un formato de hoja de cálculo. Para ello simplemente pulsando este icono nos va a crear una hoja de cálculo en nuestro Google Drive. Nos va a pedir el nombre. Bueno, podríamos seleccionar una que ya existiese, pero en este caso vamos a crear una nueva. Vamos a cambiar el nombre. Y vamos a poner datos creación Le damos a crear. Y aquí lo está creando, perfecto. Ya la tenemos. Y vamos a tener una columna, viene por defecto, que es la marca temporal de cuando se ha complementado la fecha básicamente en la que se ha enviado ese, ese formulario. Y una columna para cada pregunta que tenemos. En cada fila vamos a ir encontrando los distintos resultados. Si en algún momento ya no queremos que se manden más, se puedan mandar más respuestas a través de este formulario, aquí en las respuestas pulsamos aquí y vemos que ya no se permitiría el sistema, ya nos muestra las preguntas para responder. Incluso podemos poner un mensaje personalizado. Se finalizó el plazo, si tienes alguna duda, contacta con la delegada o el delegado en este correo electrónico, lo que fuese. Vamos a darle a previsualizar. Bueno, claro, al vale, estar cerrado, como hemos dicho tenemos que ponerlo abierto, habilitado, volvemos a previsualizar y así sería como lo vería cualquier persona a la que facilitemos acceso a este, a este formulario. Bien, estaríamos acabando, nos queda básicamente cómo compartimos este formulario con los compañeros, con las compañeras, con, con los profesores. ¿vale? Pues el botón de enviar por lo que pasamos antes. Habitualmente la opción que más se usa será la de compartir el enlace, pero tenemos tres posibilidades. Las vemos aquí, enviar a través de y tendremos correo, enlace o insertarlo en una página web. La opción de correo, pues podemos aquí las direcciones, una o varias, el asunto del mensaje y el cuerpo del mensaje. Incluso podemos incrustar el formulario en el propio correo, cosa que no se recomienda mucho porque depende del programa o, o web con la que accedamos a nuestro correo, pues a lo mejor no se termina de visualizar. El siguiente icono, enlace, será la opción que más se utiliza. Este sería el enlace, que lo podemos hacer más chiquitito simplemente pulsando aquí, que es más cómodo. Lo copiamos y este enlace pues, lo ponemos en el aula virtual, lo compartimos en el grupo de WhatsApp, lo mandamos nosotros por email desde nuestro correo electrónico personal o nuestro correo electrónico institucional, lo que fuese. Y es la opción que más se suele utilizar habitualmente. Y el último icono nos permite a través de este código, que es código informático, formato HTML, que es el, el lenguaje de programación de páginas web, podríamos incrustarlo dentro de nuestra propia página web o de nuestra propia aula virtual. Vale, habitualmente, lo dicho, copiamos este enlace, se lo facilitamos a los compañeros y lo que se va a encontrar es una pantalla similar a esta. De tal forma que ya tendríamos nuestro formulario totalmente operativo.